somos voluntarios de Cruz Roja yo me llamo Sol Osvaldo Traslaviña hemos venido, bueno, Cruz Roja tiene muchísimos proyectos y muchísimos programas pero hoy hemos venido a esta feria representando, por un lado, Cruz Roja Juventud por otro lado eh, salud. salud Constante y que Proximidad es, eh, eh, Cooperación Internacional también y, y Voluntariado voluntariado para... Juventud. Juventud, ya lo dije al principio. Ah, perfecto, muy bien. Ah. Entonces, nosotros lo que queremos es informar a todos los asistentes de lo que hace Cruz Roja y también cómo se puede acceder a ser voluntario de la casa, que es algo muy gratificante. Yo en concreto llevo ya... Eh, 15 años siendo voluntario de Cruz Roja. ¿Y tú? Yo actualmente llevo un año siendo voluntario de Cruz Roja y yo llevo la parte de salud constante y la parte de proximidad, en el cual es un acercamiento muy, muy bonito en el sentido de tener que hablar con personas mayores, saber cómo ellos se encuentran, hacer un seguimiento constante de cuál es el problema que ellos viven en la realidad. Y bueno, yo lo vivo con muy cercano, muy cercano, porque además me siento bien me gusta hacerlo y invito a cualquier persona que quiera hacer su con nosotros a que por lo menos lo puede por lo menos que lo vea que por lo menos se lo piense un poquito que hay mucha gente que necesita de nosotros y sin nosotros ellos pues le faltaría mucha calidad de vida y, exacta determinadas cosas y por eso mismo te digo yo que estamos felices de estar aquí en esta feria de poder transmitirles lo que nosotros somos, y lo que nosotros le aportamos a ellos, como también ellos a nosotros para la institución. Sí, bueno, yo por eso el stand de, de voluntariado es algo que queremos potenciar para que todo el mundo pruebe, como dice el compañero, a ser voluntario. Es algo que si no lo haces no sabes lo gratificante que es. Eh, no es una gran... ...o sea, no, no es una gran cosa cuando te tienes que preparar... ...tienes que tener unas determinadas eh, cualidades... ...tienes que tener un determinado perfil... ...pero con que seas solidario y te guste ayudar... ...es suficiente para luego poderte poner en cualquier eh, proyecto... ...de los que tiene Cruz Roja, que ya digo que son, son infinitos... ¿no? ...desde juventud, que hacen cosas pues eso, con todos los chavales... ...orientándolos, el tema de, yo que sé, de drogadicción... ...de todo esto con charlas en los institutos y todo esto ¿no?... ...a, a lo que es personas mayores como decía el compañero... ...que se está haciendo el, el salud constante desde hace unos pocos meses... ...pero la verdad es que estamos viendo unos resultados magníficos... ...porque estamos detectando una serie de necesidades... ...que si no fuera por este proyecto no se, no se encontrarían ¿no?... Al ir a la casa de las personas que viven solas, nos enteramos si están tomándose la medicina, si comen bien, si tienen algunas necesidades no solamente físicas sino también afectivas, como hay mucha gente que vive sola y a lo mejor tiene cuatro o cinco hijos. Y resulta que los hijos pues o no van a verlos o van cada muchísimo tiempo. Todo eso lo detectamos nosotros e intentamos ponerle remedio. Es muy importante porque ya vemos que hay mucha gente que la accesibilidad la tiene muy mmm, recortada y muy abandonada. Llegamos a muchos sitios, cada vez se va mejorando, pero vemos que hay muchos sitios incluso de la administración que no tienen rampas, por ejemplo, para las sillas de ruedas. Entonces, cada vez que se potencie es una persona que va en silla de ruedas no puede circular libremente por la calle, aunque sea una silla eléctrica que podría tener una autonomía y sin embargo si llega a una acera que tiene un escalón de 20 centímetros y que no puede bajar de esa, de esa acera, necesita de una persona que le ayude. ¿Por qué si yo que tengo mis piernas y puedo caminar puedo ir sola por la calle y otra persona porque vaya en silla de ruedas tiene que necesitar de otra persona que la ayude. Es importante que toda la ciudad se convierta en algo accesible a, toda la, a todas la, las necesidades que haya, sea silla de ruedas, sea, por ejemplo, las personas, las personas sordas, sean las personas con, con, también con disminución de la vista, en fin, cualquier, cualquier disminución que se tenga física, debemos no borrar todas las barreras que existan más potencial sí, exactamente, es lo que dice mi compañera esas son las necesidades que nosotros vemos día a día o, o, o a diario con infinidad de usuarios y además tenemos también que, que yo quiero recalcar que nosotros no solamente estamos aquí en Aruca sino que estamos en toda la isla y a nivel nacional y cada parte y cada municipio nuestro lo trabajamos con desde adentro desde el corazón, desde las ganas de, de del deseo de que poder ayudar lo máximo que podamos, intentar de darle un poquito más de calidad de vida a cada uno de ellos, de saberles escuchar, de saberles darle un poco de ánimo, de saber que hacerles sentir que no están solos, que si hay alguien que nosotros podamos aportarle para ellos, siempre estaremos dispuestos a hacerlo de la mejor manera posible y por ende pues siempre sigo invitando a montones de gente a que se hagan voluntarios que no cuesta nada que, que es una cosa como dice mi compañera de, es lo que me decías tú recién de gratificante precisamente gratificante. porque cada vez te engancha más a ellos yo empecé haciendo voluntario dos días de semana y ahora prácticamente estoy toda la semana y cada vez me gusta más, cada vez me siento más reconfortado, cada vez siento que me, ellos a mí también me aportan mucho y eso es lo importante. Si lo ves de esa parte de vista, yo creo que a la larga todos nos ayudamos unos con otros. Ellos aportándolos su necesidad de lo que necesitan y nosotros dando lo que nosotros más podemos dar o sabemos entregar. Yo siempre digo que la mayor nómina no que yo he cobrado en mi vida es cuando tocas a una puerta de un usuario, abre la puerta sin saber quién es y esa sonrisa, esos ojos, esa mirada que te, que te, que te dan es la mayor nómina que he cobrado, que por supuesto los voluntarios no cobramos en efectivo, pero en especies, como digo yo, somos los los más millonarios del mundo.